hola bienvenido de nuevo seguimos hablando de comunicación y en este caso vamos a hablar de la adecuación de los textos a la situación comunicativa empezamos Bien, en primer lugar, vamos a preguntarnos qué es la adecuación. Una posible definición sería la siguiente. La adecuación es la adaptación del texto a la situación comunicativa. ¿Verdad que adaptación sí que te suena? Pues la adecuación es precisamente eso, adaptar, es decir, realizar cambios en el texto para que en función de cómo sea la situación comunicativa... ...nuestro texto sea eficaz y cumpla con su función. Vamos a seguir trabajando sobre estas ideas. Preguntémonos ahora qué hace que un texto sea adecuado. Es decir, qué podemos hacer para conseguir la adecuación en el texto. Vamos a ver una serie de factores empezando por los rasgos formales... La forma que tiene el texto, ya sea oral o escrito, es decir, el tipo de letra, la disposición en la página, los turnos de palabra, ahora lo veremos con más detalle. En segundo lugar, la relación que une a los interlocutores y las circunstancias en las que se encuentren. Puede ser que las mismas personas, en diferentes circunstancias, tengan que comportarse de manera diferente. En tercer lugar, la finalidad del mensaje, es decir, qué pretendemos conseguir con él. En cuarto lugar, los niveles del lenguaje y la cortesía. Y por último, los registros y los estilos. Vamos a ver ahora cada uno de ellos con un poco más de detalle. Pero recuerda, tomar malas decisiones al elaborar un mensaje puede hacer que la comunicación fracase. Pues bien, si no queremos que esto pase vamos a prestarle atención a algunos de los elementos, empezando por los rasgos formales. Como ya decíamos antes, los rasgos formales son aquellos que hacen que el texto tenga una determinada apariencia. Y aquí influyen elementos como puede ser la tipografía, es decir, la letra, que si seleccionamos negrita, cursiva, los títulos, los subrayados, etc. El diseño de la página, los márgenes que seleccionamos, los encabezados, las columnas, también los elementos adicionales, como pueden ser tablas, cuadros, esquemas, etcétera Siempre recordando la importancia de adaptarse a la situación. Y en el caso de los textos orales, pues destacaremos los turnos de intervención. En segundo lugar hablábamos de la relación y la circunstancia. La relación que uno a los interlocutores, por ejemplo, eh, padre e hijo, tía y, so y sobrina, un policía... ...y un detenido, un profesor con su alumnado, un jefe con su empleado... ...siempre tendremos que prestar atención al rol que juega cada uno en la comunicación... ...para así adecuar el mensaje y, como decimos, en la situación comunicativa... ...en la que se produzca, no es lo mismo quizás encontrarte con tu profesor... ...en el supermercado que en clase o en el despacho del director... ...después de que ha habido un problema. Siempre tendrás que cambiar tu forma de dirigirte a esa persona. Tendremos en cuenta también la finalidad del mensaje. Lo que pretendemos conseguir con él. El tipo de texto y la situación. No es lo mismo, por ejemplo, hacer una exposición en clase... ...que exponer un tema a un amigo... Escribirle una carta, un email, un mensaje, un WhatsApp a un amigo que mandar un mensaje formal a, a, un, a una empresa, a una persona. Argumentar dando razones sobre por qué debería pasar algo, por qué deberías obtener un trabajo o por qué alguien debería hacer lo que tú propones. Elaborar una noticia, un texto informativo... Una reclamación, porque has recibido un servicio con el que no estás de acuerdo, o porque quieres devolver algo que has comprado en una página de internet. Si estás elaborando un guión para crear un elemento multimedia o cualquier tipo de discurso, etc. En cuarto lugar, los niveles y la cortesía. Los niveles del lenguaje los podemos diferenciar entre culto, coloquial y vulgar. A estas alturas sabrás perfectamente diferenciarlo entre ellos, entre un nivel culto, con un lenguaje más cuidado, siempre destinado a personas en un contexto más serio, el coloquial, el que podemos hablar en el día a día entre, con nuestros compañeros en casa, y el vulgar, que es aquel que comete incorrecciones y que utiliza el lenguaje inapropiado, con lo cual es el nivel que siempre deberíamos tratar de evitar. Y además, si hablamos de cortesía, el tratamiento entre interlocutores, si se hablan de usted, de tú sí, o por ejemplo en un juez, no su señoría, alteza, cualquier tipo de tratamiento excepcional. Y por último vamos a hablar de los registros y los estilos, que profundizaremos más, pero fundamentalmente los podemos distinguir entre formal e informal. Y sabes perfectamente, al igual que pasaba antes con los niveles, cuándo deberías utilizar uno y cuándo deberías utilizar otro, y si no, pues por eso tenemos que practicar con ellos y conocer sus rasgos. Pero como este es un vídeo de introducción, pues de momento tendremos aquí la información suficiente para tener una idea general de qué es esto de la adecuación, adaptando, como decíamos, el texto a la situación comunicativa. Muchas gracias y hasta la próxima.